Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructural. Eh, para la cual nos acompaña, ya se presentó el doctor Ricardo Casales Fernández. Él es integrante del Instituto de Información Científica y Tecnológica de Cuba. Me permito dar lectura a la fecha curricular del doctor. Él es ingeniero en energética nuclear. Máster en Gerencia de la Ciencia y la Innovación en Biodicología y Ciencia de la, de la Información. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. Título convalidado en Cuba como doctora en ciencias de la información. Actualmente se desempeña como investigadora auxiliar en el Instituto de Información Científica y Tecnológica de Cuba. Es director de la revista. De la información y asesor de la dirección general. Es profesor titular, titular adjunto del departamento de información en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, SOCIC. Dirigió durante 10 años el Centro de Información y Gestión Tecnológica de la provincia Granma. Unidad de interfase dedicada a la prestación de servicios de información, asesorías y consultorías organizacionales en gestión de información del conocimiento y de la innovación. Fue director de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente al Instituto de Información Científica y Tecnológica y ofreció asistencia técnica durante dos años como asesor en procesos, servicios y gestión de bibliotecas en la red de mediáticas de Ángola. Ha liderado y participado en varios proyectos de investigación, desarrollo e innovación en temáticas relacionadas con la informatización de bibliotecas, desarrollo de servicios de información en el entorno digital, gestión de la innovación, gestión de información y del conocimiento, comunicación científica, acceso abierto y ciencia abierta. En la actualidad, coordina los proyectos Sistema de Información para la Gestión y Evaluación ...de las actividades de ciencia, tecnología e innovación... ...y Biblioteca Digital Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha impartido cursos de posgrado, entrenamientos y talleres en diferentes países. Es autor de más de 15 trabajos publicados en revistas científicas y libros... ...tanto en Cuba como en el extranjero. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en eventos y congresos... ...de carácter nacional e internacional... Es revisor y miembro del consejo editorial de varias revistas científicas. Es miembro del grupo de expertos creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio, y Medio Ambiente con el objetivo de elevar la calidad, visibilidad y profesionalización de las revistas científicas cubanas y del grupo de trabajo que elabora la propuesta de Política Nacional de Información Científica y Tecnológica. Fue acreedor del sello Antonio Bachilleri Morales, otorgado por la Sociedad Cubana en Ciencias de la Información. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy, doctor, y el día de hoy daremos inicio a la conferencia que atiende el tema Acceso Abierto en Cuba, Logros, Oportunidades y Retos en la Construcción de un Espacio Equitativo para Compartir Conocimientos. Al finalizar la intervención del doctor, daremos paso a un segundo tema que abordaremos en esta sesión, el cual está a cargo de la doctora Ani Hernández Quintana, también de Cuba, que nos acompañará. Y finalmente, cuando concluyamos los dos tópicos, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a cargo del licenciado Elías Chávez. Estas preguntas podrán ustedes realizarlas desde el chat del Facebook, por donde se está transmitiendo. También les recordamos hacer su registro en el link que estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias nuevamente. Un orgullo y un gusto que nos acompañe, doctor, en estas actividades. Agradecemos su presencia y en este momento les cedo el uso de la palabra. Gracias. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Eh, y pues, reiterar eh, el agradecimiento por habernos invitado a estar con ustedes en esta semana internacional del acceso abierto. Como eh, usted decía, pues eh, vamos a, a impartir una conferencia relacionada con el acceso abierto en Cuba. Eh, vamos a hablar de logros, de, de oportunidades y redes. Eh, les comparto... Les comparto eh, la, la presentación y pues comenzamos. Eh, en todo este, en todos estos 15 años que ya, que ya llevamos, de, eh, desde que surgió el movimiento del acceso abierto allá por los años, entre los años 2002 y 2003, pues eh, ha sido eh, un tiempo en el que inicialmente hubo que trabajar en mucha sensibilización, eh, creación de cultura abierta, eh, explicar sus ventajas, sus beneficios, y después de eh, más de 15 años, prácticamente, eh, pues eh, dentro de pocos años vamos a cumplir 20 años de eh, haber eh, iniciado el movimiento. De, de acceso abierto, pues eh, varios estudios que se han realizado pues, coinciden en que cada vez más se incrementa la cantidad de eh, resultados de investigación, fundamentalmente artículos eh, científicos en acceso abierto. Eh, los estudios muestran diferentes cifras eh, dependiendo en eh, muchas ocasiones de la metodología que se ha utilizado eh, aquí yo voy a hacer a referencia a un estudio realizado eh, o publicado en el año 2018 y que utilizó para hacer esos estudios, eh, pues los servicios de OADOI, -E, eh, un servicio que proporciona enlaces a links de artículos disponibles en, en acceso abierto que cuentan con DOI. Eh, y a partir de ese estudio y con, que trabajó con diferentes muestras, obtuvo eh, dos resultados. Eh, fundamentales. El primero que, bueno, sí, cada, eh, cada año se implementa la cantidad de artículos publicados en acceso abierto, pero eh, en el caso de la muestra con los, con los artículos eh, tomados a partir de Crossref DOI, pues alrededor del 28% de, eh, de los artículos solamente se publicaban en acceso abierto. Ellos valoraron diferentes tipologías de acceso abierto eh, identificadas por eh, por diferentes colores. Sin embargo, la muestra relacionada con eh, artículos a los cuales se accede, se accede a través de OnPaywall, eh, que son artículos que están disponibles en, en, acceso, en acceso abierto a través de esta herramienta, pues logramos tener que prácticamente el eh, 47% de estos artículos están en acceso abierto. Es una buena noticia, pero fíjense que aún eh, tenemos. Prácticamente una gran cantidad, se puede decir que la mayor parte de las publicaciones todavía no están disponibles en acceso abierto. Por lo tanto, hay que seguir trabajando eh, a nivel de cada país, a nivel de cada región, eh, a nivel global, para lograr incrementar eh, la cantidad de publicaciones que sean accesibles en acceso abierto. Eh, y cuando hicieron el análisis eh, relacionado con las áreas del conocimiento, pues el resultado es que las áreas que más han avanzado en publicar en acceso abierto son la biomedicina, la, eh, la medicina y también eh, la el área relacionada con ciencias de la Tierra eh, y el espacio. Bueno, este es un elemento. Bien, estamos avanzando poco a poco, gradualmente en la eh, publicación o la discusión de los resultados de investigación en acceso abierto, pero todavía queda un techo por recorrer. Ahora, eh, hay otro elemento que caracteriza este entorno global eh, relacionado con el acceso abierto, y es que eh, más o alrededor del 50% de las publicaciones eh, pues están en manos de cinco eh, editoriales comerciales que ante la presión del movimiento eh, del acceso abierto, pues han ido creando revistas de acceso abierto y también han ido en un tránsito de otras revistas hacia el acceso abierto eh, permitiendo que algunos artículos de esas revistas estén disponibles en acceso abierto mediante un pago eh, de tasas por procesamiento de artículos, las conocidas APC. Eh, entonces, ¿qué estamos eh, observando? Que eh, en ese tránsito de esas editoriales hacia el acceso abierto pues está moviéndose un poco la barrera que antes era una barrera de acceso a una barrera para publicar. Porque estas tasas por publicar, según estudios realizados, y yo estoy utilizando ahora los datos de un estudio de este propio año, pues habla de que entre estas tasas oscilan, por lo general, entre 1.500 y 2.500 dólares para la mayoría de las revistas, pero hay revistas que pudieran llegar, hasta 6 mil dólares. Y como promedio, pues, se puede decir que las tasas por procesamiento de artículos eh, o los cargos que hay que pagar para publicar en las revistas de acceso abierto a nivel internacional están alrededor de los 2.335 dólares. Eh, ahí estamos, entonces, eh, experimentando eh, una barrera, una barrera sobre todo para los investigadores de los países en desarrollo. Y... Ya recientemente hemos conocido el Plan S, un plan, eh, una propuesta eh, realizada por eh, varias, eh, varios organismos financiadores eh, de la ciencia y otras organizaciones eh, de Europa, eh, que tiene como propósito que en el año 2021 pues todas las la publicaciones, resultados de los proyectos financiados, por organizaciones o por los consejos de investigación y organizaciones financiadoras de la ciencia en Europa, pues estén disponibles en acceso abierto. Propone o tiene diferentes principios, pero entre uno de esos principios eh, recoge eh, que eh, en algunos en algunas publicaciones habrá que eh, pagar eh, por publicar, habrá que eh, que a, asumir estas tasas por publicar y que en esos casos eh, lo hagan las instituciones, las universidades, los centros de investigación a los que pertenecen los investigadores. Ahora, este plan S que surge en el mundo desarrollado, pues eh, obviamente va a tener un impacto en todo el mundo porque eh, las principales editoriales van a ir, o los principales editores van a ir eh, adaptándose y van a ir cumpliendo con lo que está planteando este plan S, pero va a tener su impacto en los investigadores de los países en desarrollo, eh, particularmente eh, en nuestra área, no todos los investigadores, no todas las instituciones tendrán la posibilidad de eh, publicar o de, pagar, o de pagar esas tasas para publicar. Entonces, estamos viendo por un lado eh, cómo el acceso abierto que surge con eh, la idea, con el objetivo eh, de eliminar barreras para la discusión eh, del conocimiento y también para la utilización del conocimiento está enfrentando ahora otras barreras y sobre todo barreras que están impidiendo o que van a impedir, ya olviden, pero que se van a acentuar eh, que van a impedir la participación de los investigadores, de los científicos de determinadas áreas geográficas en esta conversación global de la ciencia porque cuando estamos hablando de acceso abierto es importante y ahí yo tomo eh, una frase de Leslie Chang, que es importante no solamente eh, tener facilidades de acceso, sino que también eh, es necesario que todos tengamos la misma posibilidad de participar en la generación de conocimiento y sobre todo conocimiento que vaya en función de resolver los problemas eh, eh, locales, resolver los problemas de la sociedad. Entonces estamos hablando de una situación en el acceso abierto hoy a nivel mundial de eh, que en realidad... Eh, dista un poco de los conceptos de equidad e inclusión eh, y es por eso que las semanas internacionales del acceso abierto en los últimos años se han dedicado justamente a diferentes temas relacionados con esta situación. Ahora, vamos a mirar un poco otra cara de la moneda del, del acceso abierto. Por otro lado entonces está la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto, COA, que promueve... Eh, y defiende el valor de los repositorios eh, como eh, elemento de los repositorios de las instituciones como eh, elemento para importante para poder difundir todos los productos de la investigación y que eh, ha trabajado en función de que estos repositorios que se generen localmente puedan tener una interconexión a nivel nacional a nivel regional y global y en, en los últimos años, en función de incrementar eh, el valor de esos repositorios, aumentar la, la funcionalidad de estos y generar servicios de valor agregado a partir de ellos. Eh, en nuestra área geográfica, las revistas eh, eh, de América Latina y el Caribe se diferencian de esas revistas que, están en, eh, que son publicadas por esos editores comerciales, en que la mayoría de ellas... Eh, pues son publicadas por sociedades científicas, por instituciones eh, científicas, instituciones académicas, y por tanto, pues ha sido una tradición de América Latina y el Caribe, de incluso, incluso antes de que surgiera el acceso abierto, de que eh, las revistas proporcionan acceso gratis a sus, a sus artículos, y aunque hoy algunas han comenzado a aplicar tasas de procesamiento de artículos, no es lo que caracteriza las revistas científicas de América Latina y el Caribe. Y por otro lado, en nuestra región han ido surgiendo, madurando y desarrollándose un grupo de iniciativas eh, que eh, surgieron en función de darle mayor visibilidad a las publicaciones del área, de eh, contribuir a mejorar su calidad, eh, su calidad y que eh, ha puesto ahí Cieno, sí, Redariz, Latindes sí, y más recientemente América, eh, que es otra ligada al eh, acceso abierto desde América Latina y el Caribe, y a todo lo también con lo que hablaba de el objetivo de COA eh, se ha ido consolidando en nuestra región, pues eh, la referencia, la red federada de repositorios de América Latina y el Caribe que ya hoy incluye eh, redes de repositorios de 10 países. Entonces Está, podemos hablar de que estamos en una situación a nivel internacional de que sí hay diversidad en los enfoques sobre el acceso abierto, pero que todavía estamos lejos de alcanzar la equidad y la inclusión. Eh, pues, ¿cómo lograr esto? Pues, eh, yo pienso que fundamentalmente está en manos de los países que establezcan políticas eh, nacionales de acceso abierto a todos con la realidad de cada país y en función de esas políticas, pues, está la estrategia de desarrollo del acceso abierto de los países para lograr esta equidad e inclusión. Por otro lado, eh, pues, hoy eh, el acceso abierto ha dado lugar a, obviamente, a que surjan otros enfoques abiertos y en los últimos años, pues, eh, ya eh, gana más fuerza eh, el modelo de la ciencia abierta. También con algunas diferencias, un concepto que eh, por regiones, un concepto que todavía eh, puede decirse que está en fase de construcción y debido a esas diferencias y sobre todo a la importancia que tiene la ciencia abierta, que lo que pretende es abrir todas las fases de la investigación, hacer la ciencia más abierta, más accesible, más eficiente, democrática y transparente pues eh, la UNESCO, a solicitud de los estados miembros, eh, ha comenzado a, a elaborar una propuesta de recomendaciones globales para la ciencia abierta, que está en una fase de consulta amplia que se ha hecho en todas las regiones y, y que justamente va dirigida en función de lograr equidad, de lograr la participación no solamente el acceso, sino la participación en igualdad de condiciones de eh, investigadores de todas las áreas geográficas, de las minorías, de, la, de las mujeres, incluso de eh, los eh, del conocimiento eh, indígena y, y también la participación de otras, otros actores que están más allá de la comunidad eh, científica también eh, en, en el desarrollo. Y, por, y también es muy importante la ciencia abierta, la colaboración. Entonces, quiere decir que estamos hoy en un momento en que ya tenemos que pensar más allá del acceso abierto. Tenemos que pensar en ciencia abierta que incluye el acceso abierto, porque no solo es importante el acceso a los resultados de la investigación, que además ya hay que incluir otros productos de la investigación, más allá de los artículos científicos, sino trabajar en función de mayor colaboración, en función de lograr mayor integración, mayor inclusión y, y sobre todo que la ciencia esté en el centro de resolver los problemas de la sociedad. Este es el contexto en el que estamos hoy en esta eh, Semana Internacional del Acceso Abierto y ahora ya después de esta eh, introducción de, de cómo eh, está el acceso abierto, la ciencia abierta a nivel global. Yo voy a asentarme en, en la realidad de Cuba, en las cuestiones relacionadas con eh, la implementación del acceso abierto y la ciencia abierta. Eh, en estudios realizados de cómo ha avanzado, sobre todo la implementación del acceso abierto en diferentes países, pues podríamos plantear de que eh, la, la estrategia de implantación o de avance o para avanzar, en el acceso abierto en un país eh, tiene que eh, cumplir tres aspectos que son una tallada. Eh, lo primero son políticas públicas que eh, justamente vayan en función de eh, lograr esa democratización del acceso a los productos de la investigación, pero políticas públicas también que. Eh, incentiven la colaboración y políticas públicas que en el caso de la evaluación pues vayan armonizándose también con los principios del acceso abierto y de la ciencia abierta eh, eh, por otro lado acceso abierto y ciencia abierta requiere el desarrollo de una infraestructura nacional que ofrezca servicios en función a partir de las los diferentes eh, elementos que forman parte del de acceso abierto y la ciencia abierta. Y obviamente hay que trabajar en la sensibilización, en la promoción, en la capacitación de todos los actores involucrados en eh, la implementación de este nuevo modelo, porque estamos hablando de un cambio de cultura eh, y por lo tanto eso es muy importante. Yo para el caso cubano y no ocuparles mucho tiempo no voy a hablar de las acciones de sensibilización, de promoción y capacitación. Es algo que tenemos que hacer en todos los países. Tenemos que incorporar cada vez más actores. De conocer los beneficios del acceso abierto, de la ciencia abierta. De saber cómo podemos eh, cada uno de los actores contribuir a, a, al avance de, de las, de, de, de as, del acceso abierto y la ciencia abierta. Y es algo que en todos los países. Eh, están desarrollando y hay que continuar desarrollando. Entonces yo voy a hablar de las políticas públicas y de la infraestructura nacional de eh, acceso abierto. Pero antes de ello, eh, yo creo que es algo eh, importante eh, que hablemos de la situación de Cuba, que obviamente otros países también la tendrán, yo voy a hablar por el caso cubano. Para construir equidad e inclusión estructurales en la ciencia se necesita... Eh, pues sentar bases eh, y en el caso cubano esas bases están sentadas desde hace ya varios años eh, lo primero es el acceso a la educación de eh, la mayoría o de toda la población y la posibilidad que tiene esa población de a través de ese acceso eh, gratuito en el caso cubano a la educación de llegar a obtener eh, una carrera universitaria y por lo tanto luego contribuir a, a la ciencia, incluso sin tener una carrera universitaria ya cuando hay un cierto nivel de educación sobre todo ahora con estos enfoques de ciencia abierta pues una población que tenga un cierto nivel de educación está en mejores condiciones de participar en la ciencia abierta, entonces este es un elemento y el otro elemento es que eh, en nuestro país pues se ha eh, desarrollado toda una infraestructura de entidades o instituciones científicas y académicas. Eh, hoy tenemos 41 instituciones de educación superior y 222 entidades de ciencia, tecnología e innovación, que así es como se les llama en nuestro país a eh, los centros de investigación, que son 137, pero también esas entidades incluyen los centros de servicios científico tecnológico y las, unidad, y las unidades de desarrollo e innovación. Entonces, estas bases permiten que el país cuente con una capacidad, en, y es porque estas entidades de las están en todas las áreas del conocimiento, con una capacidad para participar en la generación de eh, conocimiento a partir de la ciencia y con una capacidad para poder colaborar, no solamente a nivel de, de, del país, entre instituciones, sino también con otros países e instituciones en eh, este objetivo de lograr equidad e inclusión en eh, la ciencia. Y eh, otra cosa muy importante, la participación de las mujeres, tanto en la, en la, en la formación como ya específicamente en la ciencia, más el 57.3% de, eh, del total de eh, trabajadores vinculados a la actividad de ciencia y tecnología en el país son mujeres. Bien, este es un elemento que eh, yo pongo como una base importante para poder avanzar en equidad e inclusión en la ciencia en el país. Vamos a hablar ahora de las políticas públicas de acceso abierto y ciencia abierta en Cuba eh, que decíamos anteriormente que es uno de los pilares eh, en los que hay que trabajar a nivel de cada país para poder avanzar en, con el objetivo de lograr eh, equidad, e inclusión en, eh, en el acceso a los resultados de investigación y participación. Bueno, aquí esta es una debilidad que tenemos eh, en el país. Eh, en realidad, todavía nosotros no contamos a nivel nacional, como sí tienen otros países eh, del área de América Latina y el Caribe, eh, con una política eh, pública a nivel nacional de acceso abierto y de ciencia abierta. Y contamos con muy pocas políticas internacionales eh, el sistema nacional de salud pública tiene desde el año 2012 desde el año 2012 una política de acceso abierto eh, para ese para ese sistema y eh, más recientemente el año pasado se ha trabajado y ya está lista la propuesta de estrategia y política para la ciencia y la educación abiertas en las instituciones del ministerio de educación sin embargo esta debilidad eh, pues eh, consideramos que el país está trabajando en función de aprovechar oportunidades y, eh, con, y superar esa, esa debilidad. Desde el año pasado se aprobaron en el país nuevas políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación eh, que eh, parten de la reorganización o el profesionamiento del sistema eh, nacional de eh, innovación y la aparición de nuevos actores en eh, en, la, en este sistema de ciencia, eh, de, de este Sistema Nacional de Innovación, como eh, el, las empresas de alta tecnología, eh, también eh, en el caso de, eh, y otros actores en este sistema. Bien, a partir de la aprobación de esas políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, pues eh, ya se están generando otras políticas que ya sí tienen relación con los temas eh, de acceso abierto y ciencia abierta. Yo diría que la primera que ya también casi está lista y de la cual voy a hablar eh, un poco más adelante es eh, el perfeccionamiento de las revistas científicas cubanas y eh, la, la conformación de un Sistema Nacional de Certificación de Revistas Científicas y pues ya también se ha dado eh, el punto de partida para la eh, creación de la Política Nacional de Información Científica y que obviamente esta Política Nacional de Información Científica y Tecnológica sí debe incluir pues elementos relacionados con el acceso abierto y la ciencia abierta. Y es una oportunidad que la generación de estas nuevas políticas pues, se den en el marco en el que a nivel global se están elaborando las recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO. Por lo tanto, pues podemos tener en cuenta esas, las recomendaciones que emanen de eh, de, de la UNESCO sobre estos temas, pero también como estamos en el proceso de consulta de esas recomendaciones, pues también participar eh, en elaboración. Y ese es el caso de la situación de las políticas eh, públicas de eh, acceso abierto y ciencia abierta en nuestro país. Vamos a hablar ahora de la infraestructura nacional de acceso abierto. Es muy importante eh, que los países desarrollen una infra infraestructura nacional de acceso abierto y también de ciencia abierta, que debe existir un balance entre el entramado de instituciones científicas y académicas y el desarrollo de esa infraestructura eh, nacional de acceso abierto, porque si no, entonces, eh, y, y cuando existe una política que, eh, en, que vaya dirigida a promover justamente la difusión en acceso abierto y avanzar en la ciencia abierta, pues es necesario que exista una infraestructura que soporte la materialización de esa política. Una infraestructura que tiene que ser caracterizada por equidad, por diversidad e inclusión, que le permita a todas las instituciones, a todos los investigadores, ya en este caso a nivel nacional, de poder participar en, eh, en este movimiento. Eh, esa infraestructura tiene que ser coordinada y tiene que tener un nivel de integración tiene que incluir una variedad amplia de resultados de investigación, ya no solamente los artículos científicos, sino otros productos de investigación. Estamos hablando ya de datos de investigación, estamos hablando también de software, otros productos de investigación. Tiene que velar por la calidad de esos productos de investigación que van a formar parte de esa misma investigación. Eh, las infraestructuras nacionales de acceso abierto tienen que enlazarse, tienen que inter, interoperar con infraestructuras que se caen a nivel regional, a nivel global, y por lo tanto es importante el desarrollo de estándares y la interoperabilidad y que genere diferentes servicios a partir de los productos de la investigación. Y es importante también que a nivel nacional exista eh, la posibilidad de que las instituciones que tienen pocas capacidades puedan acceder a un soporte tanto técnico como de gestión, pero también financiero para poder ser partícipes de esa infraestructura y poder estar dentro de la misma. Bien, hablando de la infraestructura nacional de acceso abierto, podríamos decir que eh, teníamos, tenemos una fortaleza, el país cuenta con 10, 218 revistas científicas, certificadas como publicaciones seriadas científico-tecnológicas, sin embargo, hay una debilidad en cuanto a los repositorios digitales. Tenemos 17 repositorios digitales de asesoramiento. Vamos a hablar un poco de las revistas. Eh, decía que es una fortaleza y efectivamente lo es. En las revistas científicas cubanas podemos encontrar diversidad, podemos encontrar hablar de eh, inclusión. Aquí estamos viendo cómo eh, el país ha desarrollado una eh, cantidad de revistas científicas que abarca todas las áreas de conocimiento. Obviamente, algunas áreas de conocimiento más representadas con otras, en correspondencia con las capacidades también de investigación, desarrollo e innovación con que cuenta el país en esas áreas. Eh, ciencias médicas y de la salud y, y, y, las ciencias, eh, y las ciencias sociales son las que tienen mayor cantidad de revistas científicas, pero también hay una cantidad de revistas científicas importantes en ciencias agrícolas y en ingeniería eh, y tecnología. Eh, otro elemento importante de las revistas eh, y lo que se ha avanzado mucho en los últimos años eh, es que de esas, eh, el 84.7% de esas revistas pues ya están o se distribuyen en línea. Algo decía que se ha avanzado mucho en los últimos años porque es una debilidad que hace 6, 5, 6 años atrás teníamos. Eh, todavía eh, una gran proporción de revistas que se distribuían solamente en formato de impreso, cada vez más eh, los editores eh, de, eh, de revistas científicas cubanas pues están aprovechando las ventajas de la, ventaja, la difusión en línea eh, y obviamente eh, es un requisito indispensable eso para eh, poder eh, ser parte del acceso abierto y la totalidad de estas revistas científicas cubanas son de el acceso abierto conocido como diamante quiere decir esto que no cobran por el acceso a los artículos que publican, pero tampoco cobran a los autores por publicar en esta revista. Característica que, como decía anteriormente, no es solo de eh, la comunicación científica de Cuba, sino de América Latina y el Caribe. Abordando eh, otros aspectos que tienen que ver con la apertura de las revistas científicas, aquí estoy tomando un, una muestra solamente de, de las revistas en DOAS porque proporciona esa información. Eh, podemos hablar sobre cómo se ha avanzado también en cuanto al control de los derechos de explotación y los permisos de uso. Que esta es una debilidad que en estudios que realizamos hace 10 años, pues teníamos revistas que en su mayoría no definían las políticas de derechos de explotación y permisos de uso eh, y eso ha ido cambiando. El, eh, lo que estoy mostrando es que ya el 100% de las revistas eh, que formaban parte de este estudio permite la re reutilización sin restricciones de los artículos publicados y que ya todas ellas cuentan con, con modelos de licenciamiento eh, eh, compatibles, en este caso utilizan licencias Creative como que son licencias compatibles con el acceso abierto y aunque una de ellas utiliza una licencia definida por el editor, el contenido de esa licencia pues es compatible con los principios del acceso abierto por otro lado eh, también se ha avanzado aunque eh, pensamos que todavía hay que seguir trabajando en eso, el 48.6% de estas revistas permite a los autores retener los derechos de explotación esto es algo muy importante que hay que seguir explicando a los editores eh, eh, la importancia de eh, permitirle a los autores retener los derechos de explotación. Ahora hay una debilidad ahí que todavía ninguna revista de estas que estudiamos, hay otras que sí, tiene registrada su política de autoarchivo en los directorios existentes a tales efectos. Eh, y hay que trabajar en esto porque no basta solamente con tener definida la política de autoarchivo con mostrarla en el sitio web de la revista, sino que Debe registrarse en los eh, directorios internacionales, que generalmente son las fuentes a las que acuden los autores cuando quieren publicar en una revista y están sometidos a políticas eh, de autoarchivo. Saber qué permite la revista en cuanto a al eh, autoarchivo de los artículos publicados. Entonces, podemos decir entonces que también se ha avanzado mucho en el tema de derechos de explotación y permisos de uso compatibles con los principios del acceso abierto en la revista científica cubana. Y mirando otra, otro aspecto la visibilidad de estas revistas científicas a partir de eh, su registro su presencia en eh, diferentes eh, bases de datos, sistemas de publicaciones de tanto de acceso abierto y como eh, aquí incluir también eh, la, las dos grandes bases de datos que forman parte de la llamada corriente gente principal de la ciencia, pues podemos decir que es algo en lo que hay que continuar trabajando porque eh, de 218 eh, revistas eh, que tenemos, pues todavía eh, la mitad de ellas todavía o menos de la mitad está presente en cielo, todavía un número mucho menor en Redalí y se ha avanzado un poco más en la presencia en dos. Y lo que vemos ahí en cuanto a la presencia de revistas cubanas, tanto en el Scopus en el como en el Journal Citation Report, bueno, que no tenemos revistas en Journal Citation Report y en Scopus solamente 26 es una muestra más de lo que muchos estudiosos dicen, de la poca representación de la ciencia del de área de América Latina, del Caribe, de otros países en desarrollo en esas grandes bases de datos y que entonces es importante que también miremos hacia otros sistemas de utilización. Bueno, eh, hemos analizado que uno de los elementos en los que hay que trabajar en función de lograr una mayor visibilidad de las revistas científicas es eh, trabajar en la mejora de su calidad, en el perfeccionamiento, en, en lograr mayor transparencia, que adopten buenas prácticas de calidad eh, editorial y en función de eso eh, va justamente el Sistema Nacional de Certificación de Revistas Científicas, que es una propuesta que debe comenzar eh, a implementarse a partir del próximo año, que va a sustituir el sistema actual que tenemos en el país, que es el reglamento de certificación de publicaciones selladas científico-tecnológicas que data del año 2003 y por lo tanto eh, pues no ha evolucionado en función de cómo ha evolucionado la comunicación científica. Este sistema que hoy tenemos solamente tiene siete criterios para certificar las revistas. La propuesta que se está haciendo incluye un total de 30 criterios, de ellos siete criterios que son básicos y por lo tanto son obligatorios y un grupo de 23 criterios complementarios distribuidos en... Cuatro dimensiones, política de gestión editorial, apertura e internacionalización, calidad y normalización del contenido científico y accesibilidad y visibilidad. En función de esto, las revistas bueno, tendrán que sustragar los criterios básicos y alcanzar una determinada puntuación en los criterios complementarios para poder ser certificadas y luego van a ser categorizadas eh, a partir de la evaluación cuantitativa y cualitativa que se haga de los criterios complementarios. Y algo importante que se está planteando es que todas las revistas certificadas deben formar parte de un repositorio nacional de revistas científicas, algo que no tenemos hoy. Y que en este repositorio podamos poder encontrar no solamente los datos de presentación y las políticas editoriales de esas revistas certificadas, sino también toda la trayectoria de su categorización, cómo han avanzado o no en esos procesos de evaluación, y el acceso a los artículos publicados por dicha revistas. Eh, entonces podemos hablar de que dentro de la infraestructura nacional de acceso abierto en Cuba, pues tenemos una fortaleza que está en las revistas científicas con que contamos, que tienen diversidad en Cuba en todas las áreas del conocimiento y que han avanzado en mayor apertura, y que están avanzando y que van a continuar avanzando a partir de las políticas tomadas en función de mejorar su calidad y visibilidad. Decíamos anteriormente que en el caso de los repositorios de acceso abierto, pues eh, la situación es diferente. Decía que teníamos 17 repositorios, pero uno de esos repositorios es Cielo Cuba, que no es un repositorio institucional. Por lo tanto, de esos son 16 repositorios institucionales. Si comparamos con lo que yo hablaba anteriormente anteriormente, de esa amplia infraestructura de instituciones académicas, de instituciones científicas que generan nuevo conocimiento, que, que eh, necesitan de los repositorios como vía para darle visibilidad a, esa, a esos resultados, a esos productos de eh, la investigación, pues eh, la capacidad que tenemos en repositorios institucionales no da respuesta a eso. Por otro lado, cuando se analizan estos repositorios, nos encontramos dispersión y poca población de contenidos. Repositorios que se dedican solamente a un tipo de contenido o a tesis eh, o a artículos científicos. Y estamos hablando de que el acceso abierto y la ciencia abierta hoy, pues necesita incorporar una amplia variedad de productos de la investigación y los repositorios son una oportunidad para ello. Y, y bueno, esta pequeña cantidad de repositorios que tenemos todavía en el país, pues obviamente no ha dado para desarrollar una red nacional de repositorios y no contamos en el país con un agregador o un repositorio nacional como si ya hay otros países en la región que lo tienen. Esta situación en realidad es una debilidad que limita la visibilidad de la ciencia y la integración de Cuba a redes regionales y globales. Pero está definida esa situación y está definido qué es lo que hay que hacer. Eh, un mecanismo, Hay que crear un mecanismo de coordinación nacional, se está trabajando en eso, y el hecho de que la Política Nacional de Información Científica y Tecnológica esté iniciando eh, su proceso para elaboración, obviamente deberá tener en cuenta esto. Eh, tendrá que crearse o definirse en el país pautas técnicas y de gestión acordes con las directrices internacionales y regionales que tienen las redes regionales y globales de repositorio para poder lograr que conformar una red y que pueda incorporarse a esas redes eh, regionales y globales. Y obviamente hay que crear también capacidades de soporte técnico y algún eh, modo de financiamiento para que las instituciones científicas y académicas cubanas puedan avanzar más en el desarrollo del repositorio. Pero hay que mirar también en otras opciones que ya también otros países tienen como la posibilidad de crear un repositorio común dándole, porque no todas las instituciones tienen la posibilidad de crear un repositorio, entonces el repositorio común que sea la posibilidad que van a tener esos investigadores de esas instituciones que no pueden crear sus propios repositorios para poder difundir sus productos de investigación a través de la vía verde del acceso abierto. Y como estamos hablando de ciencia abierta, pues también hay que ir pensando en un repositorio de datos. Eh, escuchábamos el otro día la experiencia argentina que sí tiene eh, una política pública nacional de, de acceso abierto que incluye los datos de investigación, sin embargo reconocían la necesidad de crear una infraestructura para poder depositar y difundir esos datos de investigación y que pueda avanzarse en la, eh, en la en el cumplimiento de esa política. Por otro lado, también y esto es algo de AVE que va a comenzar el próximo año, como parte de esa infraestructura ya de ciencia abierta en nuestro país, se va a incorporar un cris eh, denominado Ciencia en Cuba que deberá que va a proporcionar datos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en el país y que obviamente tendrá que interoperar con, otras con otros elementos de la infraestructura, como las revistas científicas y los repositorios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y global. Eh, pudiéramos decir entonces que eh, hemos hablado en cada uno de los aspectos, tanto las políticas como la infraestructura, de logros, de oportunidades y de retos, pero a nivel global ya eh, para avanzar en la ciencia abierta podemos decir que tenemos más retos. Tenemos que ir pensando en el país cómo, además de avanzar en lo que hemos hablado eh, en la científica de los repositorios, cómo ir incorporando elementos de la ciencia abierta y eh, el tema de poder disponer a nivel nacional de servidores de preprint que permitan una difusión rápida de los resultados de investigación, avanzar en la incorporación de la revisión por pares abierta. Eh, en, en las revistas pero también incorporar funcionalidades de publicación a los repositorios a tono con eh, lo, las recomendaciones que se han planteado tanto en la nueva generación de repositorios la propuesta de Coa, como en el modelo Puffer eh, de publicaciones que también a ha, eh, ha, ha sugerido y, y hay proyectos eh, pilotos que están trabajando en eso y sobre todo tenemos que continuar avanzando además de estos elementos, en armonizar los sistemas de evaluación de la ciencia y los incentivos con los valores y los principios de la ciencia abierta, porque no será posible que el acceso abierto y la ciencia abierta avance si los sistemas de evaluación de los investigadores y de las instituciones pues, están basados en que se publique en, en determinadas revistas que tengan factor de impacto o que estén presentes en determinadas bases de datos, donde ya vimos que la mayoría de las revistas cubanas no están. Eh, trabajando en todo esto, podemos decir entonces de que eh, con lo que estamos haciendo y lo que eh, hemos identificado por hacer, hay que incorporar innovación en todos estos temas y podemos así lograr equidad, diversidad y inclusión. Eh, y por último, yo quería solamente mostrar algo de lo que esta es una buena práctica de cómo la ciencia abierta eh, ha permitido a Cuba poder enfrentar la COVID 19, pero también de que aplicar principios y filosofía de la ciencia abierta en nuestro país. Eh, esto es algo que se ha dado a nivel global. Mayor rapidez en la difusión del conocimiento, eh, libre circulación de las publicaciones, de los datos, de las ideas de investigación y colaboración. Esto se ha dado en el contexto actual de la COVID-19 y ha permitido a los investigadores cubanos pues, poder acceder a ese conocimiento rápidamente sobre esta nueva enfermedad. Pero también la colaboración entre instituciones eh, a nivel de, de país ha llevado a poder reutilizar conocimientos y productos de investigación que ya el país disponía en función de eh, poder avanzar en protocolos de tratamiento y productos innovadores para el tratamiento a los pacientes con la COVID-19, lo cual ha redundado también en que el país hoy tiene una tasa eh, eh, una ta, eh, en pocos decesos en cuanto a tasa eh, de fallecidos eh, y también en un alto por ciento de pacientes recuperados de la COVID-19, ya que nuestro país sea uno de los pocos países en el mundo eh, que ha logrado el reconocimiento de eh, un candidato vacunar por la Organización Mundial de la Salud. Y otro ejemplo también ha sido cómo partir de justamente la disponibilidad en, en, en abierto de eh, toda la tecnología e incluso de software para ventiladores pulmonares. En nuestro país se han logrado producir dos ventiladores pulmonares. Es decir, estamos hablando de un caso concreto de cómo estamos aprovechando el acceso abierto y la ciencia abierta en función de enfrentar una problemática que hoy es global, pero con, que hemos resuelto con el conocimiento nacional. Y todas estas investigaciones que se han hecho a nivel de país, pues eh, también se están difundiendo en acceso abierto. Eh, tenemos que actualmente ya en 39 revistas científicas cubanas se han publicado 318 documentos sobre resultados de estas investigaciones pero también se han difundido en revistas extranjeras de acceso abierto y en servidores de perspectiva. Así eh, nosotros terminamos eh, nuestra eh, intervención. Aquí les dejo también en la presentación un grupo de referencia eh, sobre el trabajo que he utilizado y no me queda más que pues eh, darle las gracias por esta posibilidad nuevamente y le voy a dar eh, la palabra a Edith para que presente a a la doctora Ana, mientras preparamos las condiciones acá. Muchas wow. gracias, doctor. Muy interesante lo que usted nos comparte, y que no está muy lejos lo que también aquí en México vivimos en este tema de acceso abierto, como bien comenta. Hay que eh, modificar las formas de evaluación de los investigadores para que la mayor parte de, de la investigación que se realiza desde las universidades se pueda compartir en plataformas de acceso abierto. Bien, eh, pues damos paso a la, al segundo eh, tópico que el día de hoy también desde Cuba eh, nos estarán compartiendo. Eh, presento a la doctora Ania Rosa Martínez, perdón, Ania Rosa Hernández Quitana, es este, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, ella es doctora en ciencias de la información, profesor titular y jefa de la disciplina Organización, Representación y Recuperación de la Información y el Conocimiento del Departamento de Ciencias de la Información en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, investigador agregado del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, directora del Grupo de Investigación Académica Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba. Vicepresidenta de la Asociación Cubana de Ciencias de la Información. Tiene experiencia de 20 años en la formación de grado y posgrado en el área de la Organización del Conocimiento para Profesionales del Ámbito de las Bibliotecas, los Archivos y los Museos en Cuba y otros países como Brasil, Chile, Guatemala y Venezuela. Tiene experiencia de 15 años en el procesamiento de fondos documentales de carácter histórico, en especial de fuentes del siglo XVI en el Archivo Nacional de Cuba, del cual, fue, del cual fue subdirectora de procesos técnicos. Experiencia de 10 años en la gestión editorial de publicaciones científicas como editora del Boletín del Archivo Nacional de Cuba. Experiencia de 10 años en la gestión editorial de publicaciones científicas ...en alfabetización informacional y análisis de información para funcionarios de la administración pública cubana. Durante su trayectoria profesional ha participado en la contextualización de programas de estudio... ...para la internacionalización del Currículo de Ciencias de la Información y como tal fue directora académica... ...del primer curso de Ciencias de la Información impartido en la República de Ángola en 2014-2016 ha participado en eventos nacionales e internacionales con contribuciones enfocadas al diálogo intercultural y al acceso universal a la información, tales como el Congreso Internacional de Información, el 19 el, el Perdón, el Encuentro Nacional de Investigación en Ciencias de la Información de Brasil en 2018 y el décimo Encuentro Internacional de Investigadores y Estudios de la Información y la Comunicación en 2019. Así como en el Seminario en Ciencias de la Información y el Coloquio de Organización, Acceso y Diseminación de la Información en Brasil 2019 ha trabajado además como consultora de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, de la Academia de Ciencias de Cuba y de varios ministerios y organismos para temas de arquitectura web y transparencia de la información pública. En los últimos cuatro años ha recibido varios premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias de la Información 2019, como fundadora del proyecto Diseño e Implementación del Currículo de Ciencias de la Información en la República de Ángola 2014-2018. El premio María Villar Buceta en 2019 de la Asociación Cubana de Bibliotecarios. El premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2018 como investigadora del proyecto Modernizando la Administración Pública, la dimensión Infocu Infocomunicativa del Camino de Mentalidad y el sello Bachiller y Morales 2016 de la Asociación Cubana de Bibliotecarios y de la Asociación Cubana de Ciencias de la Información. Bienvenida, doctora Ania. Un placer, Edith. Buenas tardes. Buenas Un placer. tardes. siempre le agradezco por su invitación. Muchas gracias, doctora Bien, yo le cedo la palabra para que nos pueda compartir el día de hoy acerca del de tema de los, perdón, de los laboratorios digitales eh, desde Cuba. Al finalizar su participación, doctora, habrá una sesión de preguntas y respuestas abordando inquietudes de los dos tópicos que nos han presentado. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias Edith, un placer. Y primero reiterar el agradecimiento, el honor que constituye para la Facultad de Comunicación y para la Universidad de La Habana que hayan contado eh, con nosotros y especialmente que integren a un evento tan importante como este dedicado al acceso abierto a uno de esos temas que están ahora mismo sirviendo como referencias, como pivote en la investigación y también en las estrategias de mejora del acceso abierto. Lo que nos proponemos es tratar el tema de cómo los laboratorios de humanidades digitales, de cómo las experiencias en la formación académica y en la investigación y en la realización de productos y servicios digitales se integra con la agenda eh, del acceso abierto. En tanto, este, esta interdisciplina, este escenario, es también un escenario para integrar, para adaptar, para sostener desde la colaboración, desde la participación y la transparencia, los mismos ideales, los mismos principios del de acceso abierto. Cuando hablamos de humanidades digitales, lo primero que intentamos eh, llevar a la percepción común es que aquí hay dos términos que se están integrando como en un mismo escenario, pero por separado estos términos son realidades inconmensurables. El fenómeno de las humanidades, la tradición humanista de la investigación, las preocupaciones humanas eh, son lo suficientemente amplias, complejas, eh, abarcadoras eh, y por si no fuera poco, el escenario digital ese escenario donde estamos estableciendo otros modelos de vida, eh, otros sistemas de comunicación, otras maneras para acceder, para accesar a la información que ya tiene eh, por sí mismo también sus propias complejidades y sus propios derroteros. Pues bien, estos dos escenarios, si ya por separado implicaban una gran complejidad, cuando se unen en una interdisciplina, cuando se unen, cuando estos dos términos asumen dos escenarios tan complejos, enlazados, para um, investigar, para usar lo digital, para percibir lo digital como un objeto y también como un instrumento para la investigación social y humanística, con una finalidad muy importante, garantizar el acceso. Garantizar el acceso universal a la cultura, garantizar el acceso universal a la memoria, garantizar el acceso universal al patrimonio que todos hemos y todas hemos construido a lo largo de cientos y cientos de años. El escenario de las humanidades digitales participa además ahora mismo de un reto, el reto que supone la década de acción, el reto que supone cumplir eh, e, e instrumentar soluciones para cumplir la Agenda 2030. Y aquí les estoy resumiendo los cuatro puntos fundamentales en los que creemos que las humanidades digitales, así como el acceso abierto, contribuyen, se piensan a sí mismos, se piensan eh, como, como entidades que están eh, alineadas a los intereses de la década de acción. Eh, tenemos eh, cuatro puntos esenciales. Eh, el escenario ontológico, el escenario epistemológico, el escenario estratégico y el escenario de la innovación. Cuando pensamos en los retos, del escenario ontológico, estamos pensando cómo las humanidades digitales eh, acatan, intervienen, participan eh, desde los nuevos conocimientos críticos de la sociedad. Y esos nuevos conocimientos críticos están eh, de la mano de entender las complejidades del ecosistema digital. Eh, ¿Para qué y por qué? Para hacer que las humanidades digitales contribuyan con la sostenibilidad eh, del desarrollo. Por otra parte, cuando apuntamos al escenario epistemológico, lo que estamos uh, intentando relacionar son las nuevas comprensiones, las nuevas percepciones científicas eh, en el escenario de las humanidades digitales. Y para ello tanto como al acceso abierto. A las humanidades le interesa ese acercamiento a la ciencia abierta, a la ciencia de los datos, a los distintos sistemas eh, analíticos, incluyendo la analítica web. El fenómeno tan importante de las eh, narrativas digitales y todo ello con una... Con, una, con un muy claro interés el interés de que las humanidades digitales contribuyan a comunicar la verdad contribuyan a comunicar eh, lo que las fuentes de información eh, han preservado a lo largo del tiempo en un tercer Um, momento en un tercer eh, tenemos el, el escenario estratégico el escenario estratégico y en el escenario estratégico eh, lo que le interesa a las humanidades digitales de cara a su compromiso en la década de acción tiene que ver con los nuevos estilos de decisiones, eh, con, con los retos que el gobierno de la, de la información eh, eh, demanda. Y para ello, el compromiso entonces está de la mano de eh, garantizar eh, los mayores y más pertinentes niveles de participación. Y por eso, a las humanidades digitales, así como al acceso abierto, le interesan las estrategias de control social, el análisis de la información desde el punto de vista de lo que es relevante la, eh, y, y, y pensar las nuevas alianzas y los nuevos sistemas de, eh, de cooperación en la investigación. Y el último punto eh, de compromiso tiene que ver con... ¿Qué nuevos recursos y qué nuevos actores socioeconómicos eh, son los que van a garantizar eh, mayores niveles de innovación? Y por eso las humanidades digitales miran ese colo el color local, atienden las tradiciones, atienden las nuevas relaciones entre los escenarios públicos y privados, Le interesa revisar los encadenamientos y los procesos de cooperación, multinivel, multiestratégicos en la investigación y crear y colaborar con la creación de servicios ecosistémicos de la información. ¿Desde qué principios? Desde aquellos que, por ejemplo, la inteligencia de, negocio, ¿puedes ponerme a la inteligencia de negocios eh, va eh, teniendo en cuenta. Claro, esto se da desde un escenario eh, muy complejo. Cómo las humanidades digitales eh, pretenden crear soluciones para el cumplimiento de la Agenda 2030. Cómo las humanidades digitales pretenden eh, ser coherentes con las estrategias de, y, y de la, del acceso abierto. Todo ello, además, está mediado, está mediado por el mapa real de las humanidades digitales hoy y ahora. Y el mapa de las humanidades digitales en el mundo hoy y ahora está, es así, es como les estoy presentando en este instante. Es un mapa como la realidad misma. Um, Injusto, uh, inconsecuente y desnivelado. En este mapa están viendo eh, la presencia multitudinaria de las humanidades digitales en, en redes y comunidades que están formadas en el norte. Y este es un problema que las humanidades digitales comparten con el acceso abierto, con la filosofía del acceso abierto. Eh, Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Otra evidencia de esas diferencias las estamos eh, verificando, por ejemplo, cuando estudiamos a los seguidores de Twitter en distintos tipos de organizaciones de humanidades militares en el mundo. Y en esta imagen que les propongo, están remarcados escenarios, otra vez europeos, otra vez del norte, eh, con, con una singular importancia en la historia de las humanidades digitales, a no dudarlo, estamos hablando de la preponderancia de King Polish de Londres, en definitiva, pero que está evidenciando también un fenómeno que implica un reto, a, un reto a asumir, eh, y es dónde está la mirada del sur. Si vamos a la siguiente, eh, estar, estamos hablando, estaríamos hablando entonces eh, de las humanidades digitales y los currículos. Eh, no tengo claridad, Edith, de si lo que estoy viendo es de lo que estoy hablando. Eh, Creo que vamos en la proyección, vamos más hacia vamos más adelante. Vamos a ponernos en sintonía con sí, la imagen. Eh, ¿siguiente? Siguiente. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Aquí estamos. Eh, anterior. <ríe> vamos a la anterior. Estamos en el mapa humanidad de. Y digital y currículum, en la anterior, Edith, por favor. ¿Anterior? Ah, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, voy, ya que estamos ahora en sintonía, hago un pequeño resumen en este, este punto. Primero, estuvimos presentando cuatro ejes de intereses comunes entre las humanidades digitales y el acceso abierto de cara a la década de acción. Y ahora, lo que estoy mostrando son las... Uh, desigualdades eh, geoestratégicas de las humanidades digitales. Primero las presentamos desde el punto de vista de las redes profesionales, después las presentamos desde el punto de vista de los seguidores en Twitter, y ahora las estamos presentando en los currículos, es decir, donde se estudia académicamente. Y aquí estamos viendo otra vez una preponderancia de el norte en en este fenómeno en detrimento de acercamientos eh, desde otras regiones del mundo con otras realidades eh, nacionales, tecnológicas eh, infraestructurales y por supuesto también de, de, con grandes diferencias también respecto al acceso abierto siguiente por favor siguiente por favor Correcto. En medio de esas diferencias llega, llegamos a Cuba. En medio de, de, esa, de esa dinámica geoestratégica llegamos a nuestro país. Eh, llegamos a un país que efectivamente está interesado en el estudio de las humanidades digitales, está interesado en... Todo lo, como decían uh, uh, los antiguos uh, griegos, ¿no? en todo lo bueno, en todo lo, en todo lo que sea bonum, verum y pulcro, en todo lo que sea bueno, verdad y bello, respecto a los recursos de información, eh, respecto a colocarlo eh, desde eh, en plataformas abiertas para el uso global para la democratización del acceso sobre esos recursos, eso por una parte. Tenemos ese interés. Pero por otra parte lo estamos haciendo desde un país que está bajo embargo, con muchas plataformas de intercambio que les son prohibidas, o con muchas plataformas para las cuales se les dificulta, se nos dificulta el acceso. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa dicotomía, en medio de contar con gente capacitada, en medio de contar con estrategias de gobierno alineadas, no solo al cumplimiento de la década de acción y de la Agenda 2030, sino alineadas a mejorar los niveles de acceso y accesibilidad a la información para todos y todas, en medio de eso hay que pasar también por... Eh, las dificultades que desde muchos puntos de vista supone el bloqueo económico financiero eh, que eh, vive nuestro país siguiente por favor en medio de eso hemos constituido siguiente por favor en medio de eso hemos constituido gracias desde el año 2016 en colaboración con la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información y en la sede de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, un grupo académico de investigación digital de la cultura que hemos denominado oh, Humanidades Digitales y Ciencias de la Información, porque lo que queremos es aprovechar las potencialidades, aprovechar... ...las múltiples zonas de coincidencia que tienen la ciencia de la información... ...primero con la filosofía del acceso abierto... ...con los programas de acceso abierto... ...con las plataformas de acceso abierto... ...y también con los escenarios, plataformas, infraestructuras y políticas... ...de preservación y acceso del patrimonio cultural de la humanidad... ...en nuestro caso del patrimonio cultural cubano y, y, y, y esencialmente dentro de ese patrimonio del patrimonio documental cubano. En esta imagen, en esta infografía les estamos sintetizando eh, algunos de los proyectos que de manera colaborativa eh, y eso es muy importante, de manera colaborativa porque solo desde la colaboración podemos enfrentar los problemas que significa investigar desde Cuba, hacer desde Cuba, proponer soluciones con productos, con servicios, en plataformas abiertas y para todos desde Cuba. Y entonces es la cooperación con otras instituciones, con otras organizaciones, con otras entidades, los que permiten al Grupo de Investigación Humanidad Digital y Ciencia de la Información enfrentar proyectos como estos que están eh, observando. Proyectos que, que van desde eh, rescatar digitalmente y compartir en abierto publicaciones de principio del siglo eh, hasta otras que eh, hablan de la impronta de importantes figuras de la ciencia cubana del siglo XIX, o de la música eh, contemporánea, o de la literatura, o de la política, o de, o de la vida política de este país y de América Latina. Vamos a, ver, a, a colocar como ejemplos dos de estos proyectos. Les voy a proponer un acercamiento al primero y al último. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente Diapo. Gracias. El primer, la primera intervención eh, con la filosofía de acceso abierto, que además es consustancial a la filosofía de las humanidades digitales, las humanidades digitales no se piensan encerrados, no se piensan eh, de otra manera que no sea para compartir en abierto desde plataformas open o por lo menos es nuestra comprensión de las humanidades digitales. Eh, encontrarán obviamente autores y on, organizaciones y redes profesionales con muchísima infraestructura y con muchísima experiencia en el ámbito de las humanidades digitales eh, articulando soluciones que no son en abierto. Esa no es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que esos datos abiertos que necesita el acceso abierto, que esos datos abiertos y además enlazados, que también necesite, necesita la filosofía del acceso abierto, sean parte consustancial de los productos y servicios y también del aprendizaje académico, porque esto es un grupo de investigación que trabaja en una universidad y por tanto, además de hacer, hay que aprender. Y hay que aprender esta cultura y hay que diseminar esta cultura. Pues bien, este, es, este fue nuestro primer ejercicio académico, nuestro primer acercamiento al mundo de las humanidades digitales. Concebimos el catálogo de datos abiertos enlazados sobre la revista Pulgarcito, una revista que acaba de cumplir 100 años, una revista que tiene, es una revista infantil, y una revista infantil con 100 años de historia marca desde el punto de vista de la investigación digital una una transformación cronológica lo suficientemente importante como para poder percibir a Cuba en el antes y en el después desde los ojos de los mayores y desde, los, y desde las experiencias de los infantes y de las experiencias de las juventudes. Entonces, este catálogo, el Data, que entre otras um, garantías patrimoniales tiene el, el haber contado con, con, in, con personalidades importantísimas de la cultura eh, cubana. Esta es una revista, por ejemplo, que fue diseñada por Conrado Mazaguer y cada vez, y, y, y, y no hay cubano que se respete, hoy que es el día de, de la cultura nacional, no hay cubano que se respete, que no pueda identificar a Mazaguer cuando, cuando ve uno de sus dibujos, cuando ve una de sus caricaturas, cuando ve uno de sus diseños, y esta revista por ejemplo se precia de tener una de haber sido diseñada por Mazaguer en su totalidad eh, todos sus números eh, de 1919 y de 1920 fueron diseñadas por él siguiente por favor en el espíritu de colocar en abierto la revista Pulgarcito, hubo que pasar por distintas fases. Y la primera es esta que les estoy presentando. La primera fase fue la de hacer la restauración digital. Eh, y ahora mismo, eh, en los links que les vamos a presentar, eh, se puede percibir el antes y el después de la revista. Eh, no solo es una revista que ahora mismo puede ser consultada en acceso abierto desde cualquier parte del mundo, sino que además eh, se puede consultar eh, cómo la digitalización, cómo el procesamiento digital de esta revista mejoró su visualidad y permite otras prestaciones además eh, desde el punto de vista de los metadatos, del acceso a la información que tiene. Esta, esta, esta transformación digital que además, vamos a ver la siguiente que además puede ser percibida, vamos a la siguiente por favor, porque utilizamos también una infraestructura eh, abierta para este tipo de investigación utilizamos eh, el marco de interoperabilidad de imagen, más conocido como 3IF y aquí están viendo imágenes de cómo ese procesamiento digital en abierto, con infraestructuras abiertas, eh, para servicios abiertos de información, pues ofrece prestaciones como por ejemplo la navegación a lo largo de toda la revista. Eh, eh, lo, se puede hacer distintos tipos de Zoom, se puede voltear las imágenes. Es decir, es una infraestructura que le permite a los usuarios... Eh, manipular las imágenes digitalizadas eh, desde muchas perspectivas. Vamos a ver la siguiente, por favor. En 3GF también, siguiente, por favor. Otra de las bondades que nos ofrece esta, esta infraestructura. Eh, tiene que ver con el acceso eh, y la manera de compartir. Creo que nos pasamos, dejamos atrás la imagen de la infraestructura con los metadatos, pero no importa, porque aquí tenemos un buen ejemplo. Es una infraestructura que nos permite, por ejemplo, aquí está. Bueno, okay. Aquí estamos viendo, por ejemplo. Desde el manifiesto que permite esta infraestructura podemos acercarnos, podemos compartir, podemos acceder a todo el sistema de metadatos de la revista, podemos adaptar, transformar, modificar, enriquecer, que eso es otra cosa, otra, otro elemento muy importante, podemos enriquecer los metadatos de manera también colaborativa y todo este trabajo se ve en abierto, eh, eh, cualquiera, en cualquier parte del mundo puede aportar, eh, metadatos para la revista, vamos a la siguiente, y les decía que además como la filosofía que trabajamos en este primer ejercicio fue la de los datos enlazados, gracias, en la siguiente imagen entonces podemos ver eh, en los niños del arte una imagen uh, de la revista Pulgarcito y adviertan cómo eh, el sistema de datos enlazados nos enlaza con imágenes con características similares de otros catálogos, de otras bibliotecas eh, que están eh, colgadas en Internet y cómo podemos entonces, eh, de, con, con, enlazando esos metadatos, hacer una investigación eh, cultural sobre las publicaciones eh, de distinto orden, por ejemplo aquí, en este caso, por similitud de imagen desde eh, los metadatos que se han publicado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y este es el producto ya en acceso abierto. Eh, aquel primer ejercicio del año 2016 ya forma parte de la, una de las colecciones digitales de Cuba. Eh, hosteada por la Biblioteca Digital de Cuba de la Biblioteca Nacional, y eh, junto con eh, otros muchísimos recursos que allí están disponibles para el acceso, pues ya esta revista que estaba, formaba prácticamente, estaba prácticamente en el olvido, eh, en primer lugar, porque apenas quedan números físicos en las bibliotecas cubanas. No se contaba absolutamente con eh, ningún ejemplar para la investigación digital, no estaba en abierto en ninguna plataforma. Estas son las bondades que ofrecen las humanidades digitales, repito, y las alianzas que esa filosofía del acceso abierto en la investigación digital de la cultura, eh, como tener en cuenta. Eh, esas, esas bondades en la investigación digital de la cultura, quiero decir, eh, pues permite generar productos, servicios de esta naturaleza. Bueno, pues ese fue, vamos a la siguiente por favor, esa fue, ese fue nuestra primera experiencia. Y ahora mmm, quiero presentarles la última experiencia. Siguiente por favor, gracias. Pulgar, en esta infografía les presenté pulgarcito como la primera. Claro, entre pulgarcito y lo que vamos a ver ahora respecto a las marginarias de Che, aquí coloqué algunos ítems fundamentales, pero ciertamente hay otros. Vamos a la siguiente, porque recién hemos terminado. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Porque recién hemos terminado una uh, investigación de la cual hemos aprendido mucho, la hemos trabajado a distancia y en abierto totalmente. Aquí estamos. Esto que estamos viendo ahora son marginalias del Che. Aquí estamos viendo eh, una imagen, una entre 4.000. Tenemos 4.000 anotaciones manuscritas del Che. En 165 libros de su biblioteca personal en La Habana. Libros que tienen marcas de lectura como estas, estas marcas que estamos viendo aquí, no solo son marcas de lectura, aquí adem estas además son marcas de corrección, estas además son marcas editoriales eh, sobre un libro, por ejemplo, de su autoría. Eh, y ha sido una gran revelación desde el punto de vista de la investigación digital, trabajar con 4.000 anotaciones como estas, 4.000 anotaciones manuscritas del Che, sobre lecturas que hiciera a libros que tenía en su casa de La Habana, y que nos han abierto una cantidad de posibilidades para la investigación y para la interpretación digital eh, increíbles. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Con lo aprendido, utilizando 3 y F, con lo aprendido, por ejemplo, con pulgarcito, ahora podemos colocar 4.000 anotaciones manuscritas del CHE, entre GIF, que pueden ser compartidas desde la filosofía de los datos enlazados. Por ejemplo, cuando estamos viendo eh, una, una anotación en la que el CHE está corrigiendo un dato eh, importante en ese texto para contar... Eh, para describir, por ejemplo, eh, una noción filosófica en un libro de filosofía marxista. Así ejemplos como este tenemos otros cientos que van a poner en contexto eh, datos difícilmente revelados si no tuviéramos la capacidad de... Eh, querer poner en abierto, de querer accesar, de, de, de, de, de sentir la necesidad de que todos puedan conocer, por ejemplo, al Che como lector eh, eh, y como lector crítico de las obras, porque cuando un lector eh, genera marginales como esta que están persiguiendo, eh, donde cor corrige, donde aumenta, donde critica, donde se cuestiona, pues estamos conociendo además no solo un documento, estamos conociendo también eh, la forma de pensar de, de, de esa persona. Y esto lo estamos también colocando en plataformas eh, abiertas, en plataformas de datos enlazados, utilizando las infraestructuras de 3GF eh, y poniendo esta información, esta documentación al acceso de todos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pero aquí, siendo este el último ejemplo, eh, no solo queríamos eh, poner en práctica lo, lo que ya habíamos visto con Pulgarcito. Aquí hicimos más cosas. Aquí creamos, por ejemplo, una taxonomía en línea. Aquí utilizamos tema 3 y organizamos conceptualmente los distintos tipos de marginales eh, que se encuentran en la Biblioteca de la Chica. Razón por la cual no solo estamos permitiendo el acceso a los documentos, estamos ahora también permitiendo el acceso al conocimiento, a lo que, a lo que significa organizar conceptualmente el conocimiento que se genera de la investigación. Entonces, más allá de colocar en abierto documentos, también estamos colocando en abierto y estamos compartiendo en abierto eh, lo que hemos aprendido a la hora de organizar conceptualmente estos recursos documentales. Esta taxonomía también está en abierto y ha sido, fue una experiencia realmente muy satisfactoria el trabajo que implicó eh, todo el sistema de catalogación, clasificación, eh, manipulación, organización, para poder brindar eh, servicios de valor agregado también en abierto. Siguiente, por favor. Mostramos documentos en abierto, mostramos eh, taxonomías, sistemas de organización de, de, de, sistema de organización de conocimiento en abierto y ahora también podemos mostrar eh, mapas eh, metrías resultados de la investigación que han resultado de esta investigación digital que también las podemos colocar en abierto y aquí lo que estamos entonces proponiendo es no solo, eh, ahorita el profesor eh, está comentando la importancia de los datos, aquí estamos poniendo los datos en contexto, y aquí estamos visualizando, incluso podemos continuar porque tenemos varios mapas estamos visualizando mapas de concurrencia que nos están ofreciendo otras miradas sobre lo que pasa en esos documentos en este mapa estamos viendo eh, estamos percibiendo una mirada temática, siguiente por favor, pero en el sistema de mapas que construimos vamos a percibir también otros sistemas de relaciones. Por ejemplo, podemos relacionar los instrumentos de escritura, los, los instrumentos de escritura con uh, los tipos de manuscritas, con los lugares donde se encontraban esas anotaciones, con los dominios de conocimiento eh, que están representando esas, esas anotaciones manuscritas. Entonces, aquí lo que nos enorgullece es cómo, por ejemplo, los estudios métricos de la información relacionados con la filosofía del acceso abierto y relacionada con las potencialidades de las humanidades digitales, se integran eh, desde infraestructuras que ahora mismo están online, que ahora mismo están al servicio de todos y de todas, compartiendo eh, las mismas dinámicas, compartiendo las mismas preguntas que nos hacíamos cuando establecimos la investigación pero a la hora de compartir Unos minutos, eh, tuvimos por aquí algún, un detalle con la conectividad de nuestros invitados del día de hoy de Cuba, pero ya están de regreso, muchas gracias por su comprensión. Y bueno, eh, también ya hemos visto que tenemos por aquí ya algunas preguntas, en unos minutos los, las abordaremos con nuestros expertos. Muchas gracias. Por el momento compartimos, aquí están los datos de nuestros invitados, eh, la doctora Ania Hernández, que pertenece al Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Habana. A ella la podemos contactar a través de su cuenta de correo hdcuba. Y bueno, eh, de alguna forma, ellos como, como nuestros expertos, hemos identificado eh, la labor que han realizado desde sus espacios académicos, desde su país. Eh, de alguna forma, eh, todo el trabajo que implica el tema de acceso abierto, lo que comentaba el doctor Ricardo, eh, cuáles son las miras en las que ya están trabajando, nos hablan de un cris nos hablan eh, precisamente de todo este desarrollo que han hecho para el tema de las revistas, la, para su publicación en acceso abierto, el uso de las mismas. Eh, me piden unos minutos, por favor, eh, les pido que nos mantengamos todavía disponibles unos minutos para poder abordar las preguntas. En el link de la sesión se encuentra disponible su, su acceso, para el registro de su participación. Listo, doctora. Mil disculpas, tuvimos una falla eléctrica. No se preocupe, doctora. Ya estábamos aquí compartiendo sus datos de contacto para cualquier duda. Adelante, gracias. Eh, creo que estábamos terminando, estaríamos ya por la última diapositiva, imagino. Y sí, doctora, ya estábamos en la última. Entonces, si te parece, no, no necesitamos entonces regresar a la diapo. Eh, puedo concluir aquí, eh, estoy muy avergonzada por haber tenido esta interrupción. En todo caso, lo que queríamos manifestar y con lo que queríamos concluir era con la siguiente idea. En esta semana internacional del acceso abierto, eh, lo que nos proponemos es pensar el acceso eh, desde las dinámicas más plurales posibles, que cuando pensemos en el acceso abierto eh, no estemos pensando solamente en determinadas infraestructuras, no estemos pensando solamente en determinados escenarios académicos, no estemos pensando solamente en determinadas publicaciones. Eh, lo que estamos sugiriendo es una mirada uh, abierta también a lo marginal, a esa cultura marginal, a esa cultura de las pequeñas producciones culturales. De los, de, de los pequeños, de, de los aparentemente pequeños productos informativos, de esas pequeñas marcas culturales que también necesitan ser colocadas eh, para la más amplia comprensión y para el más amplio y mayoritario uso. Eh, la experiencia de los laboratorios digitales, de humanidades digitales en Cuba, lo que ahora mismo está evidenciando. Es que los estudiantes, en primer lugar, agradecen participar en proyectos que luego los ven en, en las redes, los ven siendo manipulados y accesados por otros, reciben retroalimentación de otros. Y esa es la principal eh, experiencia que queríamos transmitir en este evento. Eso que funciona como una ventaja también es un reto. El colocar los resultados de la investigación eh, de forma inmediata, eh, al más amplio, para, para, para el acceso universal también es un reto. Porque implica estar actualizando constantemente las estrategias, implica actualizar sistemáticamente los metadatos y todos los instrumentos eh, que colaboran. En que este fenómeno realmente eh, contemporanice, es decir, se parezca realmente a las necesidades de usuarios y usuarias en el mundo virtual en la actualidad. Con esto termino, Edith, eh, disculpando la interrupción otra vez y agradeciendo, agradeciendo enormemente el tiempo que, que, esta, que este evento ha tenido para un proyecto incipiente, eh, pero único en el país. Y realmente eh, nos interesa mucho eh, desde el sur también acompañar estas estrategias de desarrollo. Muy agradecida. No, muchas gracias, doctora, por compartirnos. Como bien comenta, es un proyecto único en su país y que seguramente también despierta interés para abordarlo en algunos otros lugares. Eh, muchas gracias por su acompañamiento y no se preocupen, son fallas técnicas agradecemos que nuestros asistentes aquí siguen aún en nuestra actividad en la conferencia y bueno, damos paso a una serie de, de preguntas, eh, por favor adelante Elías para que nuestros expertos nos puedan eh, dar respuesta gracias sí maestro, buena, Buenas tardes eh, de antemano, felicidades doctor eh, Ricardo y doctora Ania por su presentación y aquí tenemos una serie de preguntas. La primera es este, acerca, doctor este, Ricardo, me, usted mencionó un, unas revistas en acceso abierto diamante. ¿Dónde podemos eh, consultar estas revistas que usted comenta, doctor? Sí, o sea, yo comentaba que eh, del total de revistas eh, científicas certificadas acá por el órgano de ciencia eh, nacional, eh, hay ya eh, 183, si mal no recuerdo el número, que son revistas que se difunden en línea, eh, con la característica de que eh, son revistas que ofrecen acceso gratuito a sus contenidos, y no cobran por publicar, es lo que se conoce como acceso eh, abierto eh, diamante eh, estas revistas o sea, pueden ser consultadas en sus respectivos eh, sitios web, habría que facilitarles el, el listado o sea, el listado de estas revistas ¿qué problema tenemos acá? que eh, no existe todavía y es lo que se va a solucionar con el nuevo sistema de certificación de revistas científicas eh, un único punto de acceso a todas esas revistas que están, o sea, que, que hayan sido certificadas eh, por el órgano, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, eh, es por eso que se está, está eh, se está previendo que todas las revistas que en el nuevo proceso que va a comenzar el próximo año, eh, pues va a haber un portal que va a informar cuáles son todas esas revistas y también un repositorio para incorporar los contenidos de dichas revistas. Eh, no obstante, hoy en la Red Cubana de la Ciencia, que el sitio es eh, www.redciencia.cu, hay un enlace eh, de publicaciones científicas donde ahí están el listado de todas las revistas científicas eh, certificadas actualmente por, por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. Y obviamente eh, con el link a aquellas que están disponibles en línea, que son estas ok doctor bueno eh, damos paso a la siguiente pregunta qué mecanismo sigue cuba para que sus investigadores logren publicar en revistas de alto impacto eh, en el tema de open access ya. bien eh, los estudios que hemos que hemos realizado eh, lo que nos eh, dicen es que la mayoría de la producción científica cubana se produce en revistas cubanas. Ahora, nuestros investigadores, nuestros profesores, están eh, sometidos a diferentes políticas de evaluación. Eh, y es uno de los temas que yo eh, hablé en los que hay que trabajar, en armonizar las políticas de evaluación con el acceso abierto y la ciencia abierta, de forma de que se incentive la difusión en abierto de eh, los resultados de, de investigación a través de la publicación. Eh, nosotros tenemos eh, el sistema de categorías científicas y el sistema de eh, categorías de tecnólogos que próximamente se va a integrar todo en el Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, tal y como ustedes tienen el, el SNI allá, allá en México. Bien, pero hoy los criterios o los parámetros que tiene ese sistema eh, para otorgar las categorías científicas y las categorías de tecnólogo, lo, lo que pide es publicación en revistas eh, habitadas por pares. En ese caso no se define eh, que las revistas estén en determinadas bases de datos, pero tampoco se promueve que sean revistas de acceso abierto. Eh, por otro lado. Eh, si sí hay criterios diferentes para lo, los profesores de eh, la educación superior y para los doctorados hay, hay sí hay sistemas que eh, piden la publicación en determinadas revistas que las tienen categorizadas de acuerdo a las bases de datos donde están indexadas y lamentablemente eh, pues eh, vemos que ahí se está priorizando eh, las bases de datos, están conocidas como bases de datos, donde están las revistas de alto impacto, que si yo pongo entre comillas, eh, y no se privilegia la difusión de acceso abierto. Entonces, podríamos decir de que, y por eso lo planteé al final, de que hay que armonizar los sistemas de evaluación con lo que, y eso te debe o sea, con la política de acceso abierto nacional que se define, porque lo que está sucediendo es que de forma natural los investigadores están publicando en las revistas que ellos deciden, en las revistas cubanas, como todas son de acceso abierto, la mayoría, como expliqué, pues tenemos una gran producción científica en acceso abierto, pero hemos encontrado producción científica en revistas que están, digamos, en escopo eh, y que no son accesibles para el país, a no ser que se pague por eh, acceder a esos trabajos. Entonces, es resultados de la ciencia cubana que están siendo publicados en esas revistas, los cuales... Muchos de los investigadores cubanos no tienen acceso. Ok, doctor, muchísimas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué técnicas o qué procesos los investigadores en Cuba para tener acceso a ciertas este, revistas de acceso abierto? Ya que... Eh, ¿Tienen en las universidades solo tienen acceso a páginas específicas eh, o acceso semiabierto, doctor? Esa es una de las preguntas. No, o sea, si así es, si las revistas están acceso abierto, los investigadores cubanos pueden acceder a ellas desde sus universidades, incluso eh, yo no lo comenté, eh, pero hemos experimentado en Cuba durante los últimos años. Eh, realmente un avance importante en el tema de informatización. Hoy el nivel de, eh, y eso es importante para el acceso abierto, porque el acceso abierto se, es digital y en línea. Eh, y hoy eh, muchos investigadores, muchos profesores ya incluso, además de tener acceso a, eh, a la red desde sus universidades, desde sus institutos de investigación, pues también ya eh, cada vez más se va incrementando la masa de población y por tanto la cantidad de investigadores y de profesores que tienen acceso a la red desde sus teléfonos, incluso desde sus casas. Eh, si las revistas están en acceso abierto, puede ser accedido por cualquier investigador, por cualquier profesor acá en Cuba. Ok, doctor, pues bueno, eh, serían todas las preguntas de nuestra comunidad que nos está siguiendo en, en esta... Conferencia y pues bueno, doy paso a, a mi directora, la ingeniera Edith. Maestra. Gracias. gracias. Pues muchas gracias por su participación, eh, doctora Ania, doctor Ricardo, gracias por acompañarnos. Eh, seguramente habrá más dudas por parte de los asistentes y bueno, si a nuestras redes sociales llegan, con gusto las enviaré a las cuentas de correo para dar respuesta a todas estas dudas que surgen. ¿no? Al final, eh, somos países de alguna manera eh, diferentes, pero en muchos puntos eh, coincidimos en nuestra situación referente al tema del acceso abierto. Bien, no me resta más que también eh, dar lectura al, a un reconocimiento que por parte de nuestra institución se entrega por este acompañamiento, por esta participación. Y bueno, lo comparto... Para dar eh, lectura al mismo, a la letra dice la Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Ania Hernández Quitana por su destacada participación como ponente del tema Laboratorios Colaborativos de Humanidades Digitales en Cuba Experiencias y Desafíos, octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo eh, tiene la firma del doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados, UAM. El tema que aborda en esta participación, abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Semana de Acceso Abierto 2020. Y de la misma forma, contamos con un reconocimiento para el doctor Ricardo de, de, que a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Casate Fernández por su destacada participación como ponente del tema Acceso Abierto en Cuba. Logros, oportunidades y retos en la construcción de un espacio equitativo para compartir conocimientos. Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo. De igual forma, eh, confirma del doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, estos documentos eh, los enviaremos eh, de forma digital y reitero, estamos muy agradecidos por su eh, colaboración. El placer ha sido nuestro, Edil. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad y por habernos permitido este escenario. Estamos muy agradecidos y muy felices de compartir la Semana Internacional del Acceso Abierto desde La Habana con ustedes.